Hoy es martes aquí en Bacalar y vamos a ir a un lugar que se llama Akalki, es un centro holístico. Entonces, nosotros nos hospedamos en las Luxury Cabañas y Akalki eh, tiene cabañas, pero estas cuestan bastante caras, o sea, creo que están como en 10 mil pesos, es 12 mil pesos. A lo mejor a algunos de ustedes no se les hace caro 10 mil pesos, pero pues a nosotros pero sí. sí. Este, Entonces lo que vamos a hacer es pasar un día aquí por 500 pesos, es un day pass. Ese Pagas es 500 pesos, el, el tip del viaje. Eh, y te devuelven 200 pesos en consumo. Y vean, estos son, esta es la entrada, acá, aquí. Hacen aquí tienen vivero y huerto. Eh, cultivan este, las frutas, las verduras, entonces lo que te comes en el restaurante está eh, cultivado aquí eso también es otra de las cosas que padres de... aquí también tienen este, animales, eh, tienen su propia granja entonces todo es muy natural uh -huh. eh, hay un paseo al huerto, ahorita lo vamos compromete? a tomar bueno, ahí está para los que no salimos de, de la ciudad bien darse una vuelta por acá y bueno este también por los 500 pesos puedes hacer uso del kayak eh, y de la palapita que está al lado del restaurante entonces bueno ahorita les platicamos más pero bueno esta es este, la entrada para el centro holístico a Calqui, entonces, el tip es eh, que pueden estar aquí ahorita van a ver qué bonito está el lugar por 500 pesos desde la mañana hasta la noche, ahorita queremos llegar a la clase de yoga que es a las 10 de la mañana también sí, la puedes tomar te, un poco, te, sí, un poco. te regresan los 200 pesos como les había dicho te regresan los 200 pesos en consumo bueno, ya le seguimos le seguimos informando bye holístico a Calqui, venimos a pasar un día aquí, eh, ya pagamos los 500 pesos por persona pero son súper amables, están muy bien, ya nos corrigieron el costo de las cabañitas son como 5 mil pesos por pareja ¿no? de, de cada una de las cabañas, si vale la pena este, venir, vamos a estar aquí y ahorita vamos a la clase de yoga, pero vean qué padrísima está la laguna aquí en esta parte está bien bonito pues prácticamente somos como 10 personas máximo en el hotel eh, huéspedes eh, bueno no huéspedes, pero en total eh, para disfrutar las habilidades eh, y bueno, no, no referimos nada a, a lugares como las Islas Fiji ¿sí? miren aquí si quieren eh, cabañitas al lado de la laguna aquí está aquí está padrísimo hay velero, hay kayaks para pasar aquí el día y pues está muy bonito bacalar venga. Ok, y esta es la sopita, Platíquenos de la, sopa. la sopa. Estamos sí, en, el restaure, en el restaurante. Del alcaquí. Se llama, creo que el, la botana. La bo, ahí dice, la botica, creo. Se llama Ay, la botica. perdón. Estaba enfocando mal, es que... Y pedimos un guacamole. Y miren, esto es un guacamole al estilo. ¿Botica? Ah, el guacamole. Y ahora sí, ¿qué nos decía de la sopa? Mm. ¿Qué está? Deliciosa, no tiene leche, es de tomate, es una sopa de tomate y tiene aceite de olivo, ajojoli, está exquisita. Y el pan el está pan. bien rico también. También, este es el panecito para la sopa y el agua. Ah, Mari está tomando su agua de palo de tinta, que es muy típico por acá y ayuda a los. Riñones, a limpiar todo tu organismo según lo que nos dicen lo que nos comentan es mágico, esperemos que sí no es muy bien pues aquí sufriendo un poquito que se le va a hacer y yo pedí taquitos de camarón estos son tacos de camarón y no otra cosa y Maris pidió cochinita pibil cochinita pibil el postre y nos están platicando qué. es una canasta vegana eh, rellena de mousse de limón y albahaca la canasta es? se elabora con semillas aceite de coco y miel se deja, se deja, se congela para que se solidifique el aceite de coco una vez ya está moldeada se le agrega lo que es el, el mousse de limón y albahaca que tiene una textura y un sabor una acidez equilibrada y riquísima eso es lo único que puedo decir. Ya estamos a punto de despedirnos de Bacalar. Eh, despedimos aquí cuatro días y nos la pasamos increíble. Es uno de los lugares más bonitos que conocemos. ¿eh? calqui, la calqui eh, y disfrutando del de, de atardecer. Bueno, les recomendamos venir a bacalar. Saludos, bye.